Eh, ni gochón en aís, gochón en jurko, nunca aís en aís, charamaco en aís, eta, se va a turter y tuten, va a ver, ustedes que salgan y suete, eh, así nichen en historia, en tan euskenderoga y tan mala urte, y luego y está más ringo y tut, auten, y luego ya está más rurte. Ahora, pese a chit, pillabate, eh? ostras, eh, en vez eh? ja. de estar aquí, así nichen en la mañana, os voy a que presa pican, no hay que hacer copies, disfruten de aquí.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 todo un buen torreño chen tortura tu bueno así era porque andy coso ella ve a Sanzana hoy vi ya y porreta junzan porreta junzan universidad de así vuelta tú Eta, ya va entera tu niche, maite, echa la torrica, es así a juntala. Ordún orisan, oso, oso, gorran esta cosa, que ni van aquí maite, beti pencha, se no, que te la visita con una y batembe y Sanz dan besela y ez que es baño. Es espero, y es va... Bueno. Ordun yo eh, quine que al inzun, eche a tu Hortunezko bizi ginen ibarren, etxia prezintatu ziren, gilditu nintzen esergabe, ose, ez da liburu familiko liburu ateratzeko ere, etxetik ateratzeko, eta ibonekin ez, eta, bueno, handik bieunea, ba ibonekin nian manetxeak guen ditzen, eta ibonei eskatzen ba gelditzeko nekin da, esantzian ama, nik nire etxeak naiz, nik estete zerreini, lasaileon, aterako gaurrea, eta handi biegunea, ibone ere etxilotu zuten. Esta está e, Maite, la ciudad de la ciudad de la Eta de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de a ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad yo que estoy en el y para el saldo bueno, va a hoy no la bueno, va hoy, en fin, ni que usted te Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, estos estos solemates las cosas derecho a sé que ha edo edo edo edo gente ya teco tristes audelas el jotas audelas te sin de su larguillo ne de visita e, y sanzam pescaba te te quites parral Geronea joquinyekín Guerreroña Neréama SMA o sea que dan acá tendido ver ni tú era como estar en una nube corria al debate a corria vestía o sea cochear tú kilómetro aquí ordo de embora que es que te no la segais que sentís eta e, hoy en claro suicida y en que ando un marcheabat fleuría tanche santi santiatendi itusiatendi saten maite achilo eta bueno da una pencha a la senti o sea, Cristóbal Mochila, Gagnetti, o sea, pensé que hay cusin nula, eh? esta. O sea, no sé. La sai Tunice, pilla bat. Pero gorra y sanda, eh, ama ir urte, maite Carcelán, Eta, bueno, va, quiero maite, claro, quiero maite parisen, yo que ni parralden, y boneta o sea, pues, y sanda, urteasco y sande va. Carga un debate carga un porque ordun nere eh, nix nun, dana nere ganía torcenzala es. Eguiada, da catas un diuquí de telaio de ti, o sea es nai sentitu. Baño, baño eh, pa que te hibernasan, ba neres, nere nere nere nere ardurasan. César tuvértsis no es cumbertambijita, no la cumbertambijita. Sema ere tenditu ve arnun, ama ere ordun. Ez dakit ni sentitzenitzenitzen eta hola hola izan da urte askotan ez ez dakit nola eksplikatu ere. Kriston karga, Kriston karga eta gainez nikusten dut ikusi dut baita ere beste ama asko askon gainerako carga hoi, eh? Eta eta ez dakitela lekonozitzen dan hori, es. Rekonozitzen dan sea hoy eso, o sea, porque o el sea, sentimiento eh, eh, eh, es que te ha dado, físico que se ha una se ha se ha se ha se ha desgaste se ha se ha dado, se ha se ha dado, se se ha cárcel a la que suelaco, ¿ves? Tí teléfonos no es de ir tú cono la yongo no la están yongo es eh, balimba da hondo, kartzela, kartzela, rab. da cárcel a cárcel cárcel está claro. ¿Qué era vida ya? y quiero y quiero visita tu verdad. ¿Estás daba carril visita a justicia nene? ¿Tí sabe la coprepreocupa ondo induen allá tu kartzela es nik hondo indú en en el engan sentí es naisa la es naisa las cosas traza estresa tu nau piliovat las aitas un punto o sea eh, eh, está que relajasen o sea que es nis relajasen y ni ya niños y ratia ni nica divides ya hoy ajo tenéis en en rati a tondoan te la co es que de este lado va va burua jas la co que claro preocupa si va a irte de va así de nada quizá ni te ubio iru un dik Eta urteak, urte asko, amasei urte pasadie, eta orduan amasei urte izan da kilometro pila inditegunen. Orduan ez eragina gina hori da, no? Bai, bai. Eh? Osean, nik sentitzet, sekuelak baditutelanik ditutela nik, eta, eta dudik ez da, hemen martutenen, edo bilbo, nago gazteitzene ongo balie gure presoak, izango ditzekela, zer ikusik ez, ez, ez, ez dakit elkarrekin gogineke, eta iru ordutan bukatu da. Hasta aquí, dan a esa merda, maño. Baba, y, o sea, que nene la cárcel no es tienen, va igual, las cotas no burueda, eh. O sea, que igual, da ni, hola. En fin, soy feminista, baño. E, Sentí que te dana, dana, inda, eman me han Eh, baño, claro, y anda, es bacarric. Eh, va a tener va bueno, va a echar una ropa, a o sea, quiero aparte, amada, que te da de un dico la orden ama eren, ama usted y bien, ama causa que ITA. Nadie está en la yo y sanes. Esta garga buena, vea aquí lo ITA. Esta aquí no la es... Ya usted que llega y viene, de visita, sainza... ¿Sainza? ¿Esta aquí no la explica tú? Sainza y escritura. Bye, bye. Claro, o sea, la unce en 10 no la es, falta sana. Ez etanicas que hasta sonaba de te baño carga se negra maqui carga carga carga que llena va carga que llena es más cummerda maqui o sea que eta orzumba no la lagun sengeaba el carriche y eta no y si que te haben bild sengeaba vas que eta y cheite nascotan da gule es aquí ans nis vais sentirse nis libre Está aquí crítica de cosas en verdad. Está el carretín que te guiñen, bueno, vida ya es un excursión, va a ver si la es. Arincendú pillo, va Es que bueno, bueno, bueno. Bueno, va a... Va a escalar el carretín y ya vuelto a conectar. Ya es más en un excursión. ¿Tabéis cuándo va a ir más de impreso a qué estaba? El carretín, cada cosa me quedó. Esta vida ya es un casco quien die. El carrekin comparte llegando un jana, está aquí te, bueno. o sea ni que usted te la, te haguen dispersio a gañar, un di da, porque daude la cosas cos vanando guac, presoac. O sentiste que hagais ni cuando esti onde buri sea bien mal auquera bien mal baño, o, o sea te cobayas sin desde go, es va a un o está quites. Beharko, diot, behaire, sentitze, badaki, no que me sentí que me sentí que me sentí que igual sentí que me sentí que me sentí que me que tuve, sentí que me sentí que me que me sentí que me sentí que me sentí que que me sentí que que pero aquí, si yo no me pido que me pido que que me pido que me pido que me pido que me que en pido que me pido